Esta animación no es recomendada para menores de edad. Así se habla hoy en día. Güey, ¿ya viste cómo hablan ahora los chamacos? No, güey, ¿cómo? Por ejemplo, a los odiosos les dicen hater. O troll y a la gente que se graba haciendo pendejadas. Influencer. Influencer de qué cabrón. No influyen en nada y tampoco en ni madres. Pendejos. No, y espérate, güey. ¿Sabes cómo le dicen a los pans? ¿Cómo le dicen? Les dicen joggers. ¿Qué pedo? <risa> Así están las generaciones ahora. No saben hablar, güey. Vamos a enseñarles a hablar a estos chamacos. Órale. Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Mood, relax, está bueno el outfit ¿Outfit? Mira Vicente, ¿conoces la palabra outfit? No cabrón Hemos estado analizando cómo hablas ¿Mm? uh, ¿Me han estado stalkeando? Estalqueando. justo por eso, ¿por qué hablas así? Porque no soy boomer ¿Boomer? No entendemos nada de lo que dices. ¿Qué noob? O <ríe> ed... ¿Y ese Dale. chesco? Uh -huh. Es de mi crush, pero. Sírvase usted. <ríe> Esta madre no es crush. Es Coca-Cola, cabrón. LOL. ¿Qué chingados es LOL? Lo está troleando, es que no es de su crush, es de su waifu. ¿Y qué significan esas dos madres? Que el crush se puede chipear, güey. ¿Y qué mierda es chipear, güey? ¿Que le ponen un chip? No le haga caso, se bugueó. ¿Qué carajo significa se bugueó? Aguanten, tranquilos, esta discusión se puso muy randa. ¡Basta! Arre. A ver, dime una cosa, güey. ¿Cómo mierda le dices a los pans, cabrón? ¿What the fuck? Habla en español. ¡Ay! ¡Espera! ¡Me la guié! No te hagas pendejo como le dices a los pans. ¿Ah, uh, Jogger? Uh, ¿Por qué mierda le dices Jogger con una chingada? ¿XD? ¿XD? Eh, Di otra eh, de esas palabras eh, y te mato. Eh, ¿Qué es ¡Párale! Esto es fake. Ya valiste. ¡Yolo! ¡F! Tres horas después. ¿Oye cómo era que se le dice a la que te gusta? A la que me gusta se le dice Sprite. ¿Estás seguro, güey? Parece que era otra bebida. ¿Qué bebida? No sé. Uh, Fanta, puede ser. Uh -huh. Fanta. A ver, ¿y cómo se dice cuando yo me río mucho? Mm, Lol. ¿Lol? Ah, no. Se dice cringe. ¿El cringe? ¿El que se robó la Navidad? Ese mismo. Mm, igual tiene sentido. A ver, ¿y qué quiere decir mainstream? Maestro Buenardo Bernardo Normi Norma <risa> Estás loco <risa> Fail um, Fail, ahí te volaste Así que dije Me insultaste ¿Fin? Cringe, o Cringe La verdad que no sé cómo se pronuncia Pero es Cringe Cringe ¿Qué quiere decir? Esto sí tenemos una definición correcta, clara, de lo que quiere decir. Según el diccionario adolescente, quiere decir vergüenza ajena. Por ejemplo, ¿qué cringe o qué cringe es TikTok? Otaku. Otaku es la gente que ve anime. Si usted no me sigue, todo esto puede desaparecer. Les mando un beso de nuevo ¿no? a